No quiero un cuento, no. yo no quiero un cuento, no, no, no, no Arriba tumbado, uy. arriba tumbado, homes No, no quiero un cuento, no. yo no quiero un cuento, no, no Tumbado Jones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 de tantas drogas sintéticas. Pero me encula, no tengo postura. La vida pasada sigue la tortura. Estamos alertas para decirte que te quiero. Pero no, me pinta la pluma. Se si gastó la tinta de tantas cartas explicándote que ya no quiero saber de ti. Me rompiste el corazón. Mujercita, me gustó lo que me hiciste sentir. En lugar muy alta, y al final solo fue mentir. Pero me encula, no tengo postura. La vida pasada sigue la tortura. Estamos alertas para decirte que, que te, te quiero. No quiero un cuento. No. Yo no quiero un cuento. No, no, no, no. no. Arriba tumbado. Arriba tumbado,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 Baraja, baraja, aprendí de lo, lo mejor, mejor de, de mí, mí. Te ofreces con aquel que te ofreces con sus amigos Te envías hacerle caso a el el Las mujeres me hacen daño el Todas traigo. las que hacen mal Cuento, no, no, no, no. Arriba tumbado boom, arriba, tumbado yes. host. No quiero un cuento, no. Yo no quiero un cuento, no, no, no, no. Arriba tumbado bull, arriba, tumbado, host. Fue el killer, ya... Yeah.